Aprovecharlo, ¿no? Está con Carlos Estrione, dale. A ver, dale, Carlitos. Chicos, sí, gracias, gracias. Y sobre todo agradecerle al doctor Fernando Burlando, tuvo la diferencia de atendernos. Jornadas larguísimas, jornadas tal vez, y tal vez hoy la jornada, a ver, no sé si se puede mensurar cuál es más intensa y cuál no, pero una jornada muy dura, Fernando, y, y escuchar a, a Graciela, a Silvino siempre con tanta integridad, en contraposición de gente que. Deshumanizó todo, es, es verdaderamente pesado. Sí, realmente es este. Bueno, es la característica de ellos, ¿no? Pensar un día que donde ellos tendrían este, todos los motivos para, ¿Sí? para quejarse, para insultar a la vida, para. Bueno, para ellos es todo lo contrario, es un día de, de reflexión, eh, de rezo, eh, de ver cómo ayudan a alguien, transformaron todo ese dolor en en colaboraciones, realmente son un digno ejemplo, ¿eh? que deberíamos muchos de nosotros este, copiar. Eh, burlando, una pregunta, porque nos dan, eh, puntualmente usted, nos da título todos los días, esos títulos y esas bajadas de línea de manera externa, fuera del tribunal, son pensadas, son imaginadas, porque son como una daga que se hunde en la carne, ¿no? porque van al hueso, como por ejemplo, matarles da hambre. Sí, yo, Luis, te, te soy franco Prefería dejar ese tipo de, de comentarios para mañana Hoy realmente mm. es un día de rezo y de reflexión ¿eh? Doctor eh, Quiero respetar un poco la, la, la voluntad de, de Silvino y de Graciela si, si empiezo con mis cosas Yo tengo mucha vehemencia mm. eh, También soy muy creyente Pero a veces me cuesta salir de, de mi veh vehemencia profesional eh, Te voy a contestar esto Todas las cosas que yo digo son descripciones. Mm. descripciones Recién, por ejemplo, se me salía la cadena cuando escuché que hablaban de cobardía. Que en la jerga, eh, que en, la jerga en la jerga... O sea, se podría decir eso en la jerga callejera. No sé quién habló esto de que en la jerga callejera serían cobardes, pero el que habló está equivocado. En la jerga de caballeros son cobardes. ¿Mm? Para la sociedad la calle, son cobardes. ¿qué y en la calle serían otra cosa... Que a, él, que a él, obviamente, se lo dije. No, son cagones. Hay que decir Ahora, eso. Fernando... las ah, eh, calles son esos. ¿Por qué crees que los no padres los padres no, eh, no están pidiendo perdón? ¿Por qué, los, por qué es algo que realmente eh, la sociedad está porque esperando? No está, mira, mira no, no están ellos. No está en ellos. Hoy, hoy rezamos precisamente por, por eso, para de alguna manera a ver si pueden reconciliarse con el arrepentimiento. ¿Eh? Realmente, ¿eh? eh no están ellos, o sea, cuando declaran, ni siquiera ellos pueden pedir perdón, porque su, su materia, eh, su, su, su razón, es precisamente lo que hicieron hace tres años, no cambiaron. No aprendieron absolutamente ¿Burlando? nada, lamentablemente, en tres años de cárcel. Hoy tuve oportunidad de hablar con un funcionario, de mi confianza, hablé como media hora, y me contó cosas de Zárate. Eh, ...que esto no es algo que es casual... ...él hacía referencia a que esta gente hace lo que hizo... ...y lo sorprenden y hoy están detenidos... ...porque lo que pasó, pasó en Villa Gesell y no en Zárate... ...en Zárate se hubiera manejado, en Zárate se hubiera cubierto... ...porque a través de grandes transacciones inmobiliarias... ...abogados que están asociados con la Intendencia... Este, alguien que tenía eh, Digamos una titularidad en la obra pública Que cedía terrenos Y cedía beneficios Para armar un complejo multimillonario Inmobiliario Favorecía a todos estos hijos del poder eh, ¿Usted cree que el hecho Que esto ocurriera en Villa Gesell Y no en Zárate eh, ¿Cambió la historia? ¿Burlando está donde está? ¿Y está en el juzgado de Dolores? porque esto pasó en Gesell y no en Zárate? No, yo creo, este, Luis, que hay otro motivo. Es factible que, que en Zárate, tal vez, tal vez, este, este hubiese sido un, un hecho más de, de impunidad, eh, o impune, mejor dicho. Eh, no, no están presos por, por burlando. Están presos porque gracias a los medios de comunicación, eh, la, el, lo más importante que tiene la justicia... ¿Eh? El control más artero que sufre la justicia es el del pueblo. Y los, ustedes los comunicadores y los medios de comunicación llegan de una manera tan instantánea e inmediata al, a ese pueblo que hoy está representado en la sala de audiencias con de la barandita para atrás, es, la gente es precisamente representa al pueblo en la sala de audiencias. Entonces eh, yo creo que fue fundamental que el pueblo argentino tome conocimiento de lo que pasaba, al pueblo argentino que está tan castigado y está tan, tan dolorido, no le gustan las injusticias. Y lo que le hicieron a Fernando, aparte de ser una salvajada y una gran brutalidad... Eh, está es gran está bien, Fernando, me está eludiendo la respuesta, moral, doctor. Social. Le, le quiero decir algo... No, Porque no, no, no, acá dije, no solo sí, va dije, la vida y la impunidad, muerte. Que tengan impunidad, ¿eh? Exactamente, a eso voy. Porque acá no solo va la muerte sí, sí. y también la vida de Fernando, sino que nos estamos olvidando todas las tropelías que esta gente, si se lo puede llamar gente, cometían en Zárate, que ah. están demostrados con testimonios, con hechos, con denuncias que nunca llegaron a nada. Eh, Luis, sí. Luis, nosotros llevamos a mucha gente a tribunales que precisamente levantaban la mano y nos decían que eran víctimas de, de este grupo, de, de este mismo modus operandi, donde la violencia y el bullying, eh, que yo tanto aborrezco y repudio, eh, eran, eran protagonistas del día a día en su vida. O sea, gente que no podía vivir, gente que vivía... Este, preocupada, asustada, con miedo. Bueno, eso, eso pasaba en Zárate. Pero yo no entiendo... Uno de los ejemplos Fer... sí. fue Ventura. Sí. Otro... No, Fernando, no entiendo por qué tanto miedo entonces. ¿Qué hay detrás? Hoy igual hubo un cambio porque en Zárate no, también estaban bueno, homenajeando evidentemente... a Fernando Báez, Pero me escriben gente de Zárate y me dicen sigan así porque ustedes están dando la tecla. Claro. ¿Qué hay detrás? Yo, yo creo que en Zárate evidentemente las cosas no están bien. Que la justicia tendría que ponerse... Este, los pantalones largos, mm. así como la justicia de Villa Gesell en un lugar muy lejano eh, de, de una gran capital como La Plata donde mm. tiene realmente su verdadero centro logístico este, la, la Procuración, se pudo hacer algo ¿Eh? en Zárate que está tan cerca, eh, también tendrían que hacer lo mismo eh, terminar con esos miedos, terminar con, con esto que es realmente está fuera de moda vivir así Está, está fuera de moda vivir con violencia. Está, es, ya está, es parte de otra, otra historia. Debemos empezar a vivir distinto. Ah. ¿Eh? Sí, Entonces, pero Burlando, gente, estamos dejando, la estamos estamos de, dejando de lado... Como acá, como en esta el causa. El poder que se maneja en Zárate. Estamos eh, dejando de lado las sociedades que son evidentes, de gente que está muy vinculada a la intendencia, de qué manera se firman acuerdos para hacer negocios multimillonarios que están a la vista de todos. Y sí. justamente esto... ...estas hienas están vinculadas a toda esa estructura... ...y nadie los quiere tirar para afuera... ...ni los nombres, que yo los tengo... ...y lo, bueno, los comencé a dar, porque existe... Luis, Luis, Luis sí. eh, lo que vos me estás hablando es una gran verdad... ...y yo también a mí me he enseñado comentarios en el mismo sentido... ...lo que sí te puedo decir es que también hay, hay héroes en la calle... ¿eh? ...en esta causa vinieron héroes jóvenes... Mm. Eh, que fueron los que pusieron el pecho y la espalda, ¿sabes para qué? Para contar la verdad, cosa que hace mucho tiempo no pasaba. Y reitero, los medios de comunicación y ustedes los comunidores, Absolutamente. Los comunidores son, la, son lo, los grandes protagonistas hoy, lamentablemente, mira lo que llegamos, lamentablemente, de una justicia que trabaja que, que, que está obligada a trabajar correctamente. O sea, hoy, hoy, este.. Eh, el, el, el, el periodismo no es el cuarto poder es el verdadero poder entonces dependemos hay una sociedad que está mal que la viene pasando mal que, que tenemos muchas muchas enfermedades crónicas que dependemos de ustedes eh, donde doctor... ustedes ponen el ojo y la cámara quédate tranquilo la cámara la pusieron ellos burlando instantáneamente la justicia Doctor, le hago una pregunta respecto a dónde pone usted el ojo, porque bueno, se viene su alegato final y que es el discurso, digamos, de los abogados bregando por justicia, lo que usted va a pedir por su defendido, por Fernando, por justicia. Y la pregunta es si lo suyo ya estaba craneado con lo que pasó con el episodio de, de Villa Gesell, o si a partir de conocer a estos chicos, a estos rugbyers, a estos homicidas, a los padres, a los familiares, eso, ese relato se modificó, ese alegato se modificó. Eh, lo nuestro es muy técnico a partir de ahora, si bien obviamente tiene eh, su cota de, eh, de, de color, para llamarlo de alguna manera, porque a mí personalmente me gusta eh, exponer este, con, con ese estilo. Eh, nada se modificó. Eh, sí se potenció y, y proporcionalmente la prueba creció, pero creció de una manera feroz, pero gracias a a cómo han transcurrido las jornadas, cómo se ha manejado el debate, pero, pero, pero, cómo ha trabajado la Fiscalía. Pero, Perdón, para, doctor, para... el testimonio sí. de hoy de dos imputados no modifica nada eh, su, su parecer, el del tribunal tampoco. Sí, pero para, para peor, digamos, para mal. O sea, yo creo que, que con una mala con una mala estrategia, eh, sobre todo mostrando un, un gran egoísmo, eh, y un gran egocentrismo, de, no solamente de parte de los familiares, mm. sino de parte de los de los acusados, eh, realmente aportaron... Hoy hubo una confesión, sí, es cierto, fue muy importante, Sinali confesó el hecho. ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, eh, Sinali confesó estar a, a menos de 20 <coughs> centímetros de Fernando en un momento crítico de, de, de precisamente de la golpiza que le estaban dando, Dijo que eh, tenía ADN Fernando en, en su dedo meñique porque eh, tal vez se tuvo un incidente adentro que nadie vio, nadie registró, pero sí lo vimos registrado a Sinali a, a, un, a un centímetro de, de Fernando en el momento que le estaban dando las feroz golpizas. Entonces, esas circunstancias, como así también reconocer los mensajes que se mandaban y sobre todo la desconsideración, no solamente hacia sí mismo, sino hacia también el tribunal y los papás de Fernando en el día de la fecha, cuando eh, tan despectivamente hablaba de temas emparentados con la vida, me parece que hablan por sí solos de qué clase de... de... ...de seres humanos tenemos este Doctor, Ahora, Doctor. También no crees, Fernando, que Son están... Son cosas que el, el tribunal evalúa. Claro. Fernando, acá nosotros planteamos muchas veces si se había roto este famoso pacto de silencio... ...que existía entre ellos. ¿Vos crees que realmente se rompió en algún momento? ¿O que todo esto es parte de un guión de la defensa? Mira, eh, yo no veo inteligencia en las manifestaciones de los acusados... Thompson reconoció pegarle a Fernando dos claro. patadas displicentes, pedir perdón al aire, perdón al aire y, pero se posicionó en el lugar, reconoció que las zapatillas que, que tenían ADN de Fernando eran de él que los teléfonos se los sacaron este, y, y aportó las claves él voluntariamente todas cuestiones que venían siendo precisamente pretendidamente invalidadas por la defensa de alguna manera ya fueron reconocidas por los propios acusados, entonces y... yo no sé qué grado de ¿Qué estrategia inteligente hay detrás de esto? Yo creo, creo que es una gran desorganización, por un gran desconocimiento, que no quiero decir que haya sido el lado defensor. Tal vez son sus clientes que no, no entienden este, eh, sus premisas o sus mensajes. No, y más a Pero mi a mí, favor, ¿sabes Me que... llama poderosamente la atención ¿Qué? que Thompson mm. diga que hizo algo, que en las cámaras se registra que claro. hizo otra cosa. Mm. O sea, Ahora, es muy. Evidentemente. Es, iba así Ruto, Es muy brutal sí. lo, lo, que, lo que pasa en esta causa. Pero con todo esto que estás contando, más a mi favor, que es lo que vengo diciendo desde entrada, no entiendo cómo los padres no tienen por lo menos el gesto de pedirle perdón a, los, a Silvino y a Graciela, a los papás de Fernando Baez o Sosa. ¿Por, F... ¿Por qué no les nace? Por eso te digo. Si son... sí, ya está, no... lo vimos todos. Esencia, Fernando, lo vimos todos. Porque son, lamentablemente, lamentablemente, y ojalá se escuchen nuestros rezos, lamentablemente son lo mismo que hace tres años, son eso, claro. son doctor, son el salvajismo, la barbarie. Y cómo, perdón, eh, perdón, Guillermo. ¿Y cómo, cómo tomó usted, doctor, cuando en el medio de su declaración ponen sí. un video de declaraciones ah, suyas en el este último tiempo y esta per, ah, perdón, perdón, y este, y este joven dice. Esto es una falta de respeto. No, eso es tremendo. Sí, bueno. Eh, a ver, yo voy a seguir opinando exactamente lo mismo de todos. De todos. O sea, ocho personas que le peguen a una eh, por la espalda... Voy a seguir considerando que son unos tra unos, unos cobardes. Mm. O sea, no lo voy a cambiar, mi concepto, porque... Eh, es lo que me han enseñado este mis viejos desde muy chicos. Ahí está. Eh, Qué significaba un acto de cobardía... Qué, era, este, ¿Qué significaba una, una dama en la vida de, de, de la humanidad? ¿Qué tenía que hacer que uno cuando estaban golpeando a otro en el piso? Me parece que son cosas... Ya voy a seguir opinando lo mismo. Y si es, más, si es más, voy a seguir pensando que si le quitan salvajemente a una persona luego de, ser, de hacerle bullying o de considerarlo eh, inferior por algún motivo, también voy a seguir pensando Doctor. que esa gente no es buena. Hoy hubo un hecho puntual. Porque cuando se mostró ese video, Sinali habló de usted cuando usted dijo la famosa y fuerte frase, hijo de puta. Pero no importa eso, sino lo que pasó después. No, tiré, se más, plantó, tiré, usted, tiré más, tiré usted, más se plantó, Igual, usted se plantó... No, yo no después. existo en la causa, yo no sé cómo me meten a mí en esto. Pero quería ir... Porque yo no existo en la causa. Eh, ¿Qué, ¿Qué piensan? Eh, que? Déjelo Por de lado. a mí, eh, este, la jueza va a decirle, lo va a absolver. Déjelo de lado. Lo, quería ir a la mirada, porque sé que cuando salía Sinali del tribunal usted se paró de frente... ...lo miró a los ojos... ...se apretó los labios... ...y que él bajó la vista frente a usted. Sí. Sí, yo, pero yo lo hago todos los días. Yo no tengo... ...ojo, eh, no es ningún acto de agresividad ni nada. Eh. A mí me gusta... Eh, ...ver la, el, las reacciones de la gente. Y yo desde el primer día los estoy mirando... ...veo qué hacen, qué no hacen... ...veo si lo miran a Silvino, a Graciela. A mí cada vez que hablan me aterra, que lastimen a Silvino y a Graciela. Claro. A mí me pueden pasar 70 videos, que a mí, a mí me ponen, me fortalecen, me ponen, ¿entendés? Me incentivan, es adrenalínico para mí. Ahora, creo que es una falta de respeto para el tribunal, porque el, tri, el tribunal no tiene que mirar las pavadas, las pavadas que se le ocurre a, a este pibe o a su abogado, o no sé quién, o sea, realmente... Eh, con, con una gran este, ausencia de, de, ah. de inteligencia estratégica para defender a una persona, porque si la defensa de Sinali se basa en poner un video de Burlando, Sinali, no te vas nunca más en la vida Fernando, de la cárcel. no cárcel. No, tenés que defenderte. Fernando, nos, que puede defenderte. Esperar, nos puede esperar que tenemos que hacer un pequeño corte.